Otra tarea que quiero ponerle al nuevo gobierno Que yo sé que soy pesimista pues Lo decía a mi hermano Chano Soy pesimista con el asunto del nuevo gobierno En situaciones fundamentales Le he dicho a ustedes, no soy racista Porque soy un seguidor de Duarte Y Duarte, en la lucha contra los haitianos Le decía muchas veces a los compañeros Independentistas que la lucha no era racial, que era una lucha de independencia porque hasta de eso se cuidaba entonces el problema con Haití es que es alimentado motivado organizado por los países de Estados Unidos y algunos países de Europa para que los haitianos vengan masivamente aquí, porque ellos entienden que aquí es que se le debe resolver el problema y que no cojan para Canadá no cojan para Estados Unidos Sino que aquí sea la solución Un país pobre tal cual Igual que Haití Le agradezco a un contribuyente De este programa Como es el caso del doctor Teófilo Pérez Y otros que me enviaron ese material De cómo es un relajo Cómo realmente aquí no hay una soberanía Aquí no hay una... ¿Por qué? Porque Estados Unidos protege Esas invasiones De los haitianos Las protegen Estados Unidos, Canadá Y otros tantos países Para que se sigan dando O sea que si fueran los haitianos En su forma natural Ellos sin motivaciones De países de potencia extranjera Se lo digo a ustedes Se lo juro de corazón Yo no me atrevería A las cosas naturales que ya son la misma cosa de Dios no me atrevería a criticar el asunto de los haitianos porque el que domina la historia sabe que los primeros haitianos que vinieron en el siglo XIX al corte de las cañas contribuyeron muchísimo porque era un proceso natural pero eso se deformó de una vez y comenzaron a negociar con los haitianos y ahí ya perdió su naturaleza normal la situación de los haitianos. Observen ustedes este video para que vean qué relajo, qué poco país nacionalista, cómo le llamamos que somos una república independiente de toda potencia extranjera. Cómo le llamamos a este país que somos soberanos, que somos propios, que somos... Y decía Carlos Mar ese extraordinario revolucionario... Y humanista también, que cada país debe defender su nacionalidad para poder entonces demostrar que ama a los demás países del mundo. Si tú no amas, si tú no amas el tuyo, tú no tienes calidad moral para defender a Cuba. Que a propósito, ¿ustedes saben cuántos muertos lleva Cuba? 87. Hasta el día de ayer. O hasta el viernes, 87 muertos solamente por un problema del gobierno socialista de Cuba. Ha logrado eso, que es lo que yo quiero dejarle entrever a ustedes, que investiguemos por qué Cuba a esta altura tiene 87 solo fallecidos por el COVID. Ah, porque aplican la educación que los cubanos comunistas, socialista o dictador, como usted quiere llamarle, pero los hechos son los que demuestran. Observemos este video para que ustedes vean aquel que tenemos en este país en cuanto a la nacionalidad dominicana. <risa> Señores, se salían los haitianos de Haití. Se salían todos los haitianos de Haití, señores. Vea, vea, vea, vea cómo es, vea cómo es, vea cómo es. Nos jodimos con el coronavirus. Mire, mire. Gran poder de Dios. Miren, eso es, ese desorden, es un desorden. Eso se llama que no tenemos patria, no tenemos nacionalidad, ni tenemos bandera. Ese desorden que usted ve ahí, como de, dice Matrillé, eso es lo que se llama un desorden organizado. Nada de esa vaina es espontáneo y ustedes que están en su casa dirán pero cómo Manolo dice que eso lo organiza esos países ah bueno porque el gobierno no puede aplicar cosas en serio que no se dé ese fenómeno en forma seria hace que si lo aplican en forma seria, Estados Unidos se le pone bravo, se le pone bravo Canadá, pero no es bravo con la trompa es que le retiran ayuda Y hasta inclusive suspenden negociaciones Que tenemos con esos países O sea, es que lo forzan Lo obligan A los gobiernos de aquí A asumir Esa actitud ¿Para qué tanto guardia En la frontera? Si miren ahí el desorden Ustedes ven que eso que ustedes ven en la frontera Lo único que sirve Porque ese paquete que ustedes ven ahí Hay muchos de ellos que para poder llegar a Santiago tienen que dar sus tres mil y cuatro mil pesos. Hay muchos de ellos que ya pasaron por un sitio donde hay guardia. Pero hay que darle mil pesos a cada guardia. Lo más probable es que ellos, ese grupo que está ahí pase por algunos sitios. Donde hay militares que hay que pagar. Y después de ahí ellos tienen que seguir la ruta. Entonces eso ya se ha hecho una costumbre. Entonces nosotros no tenemos nacionalidad, nosotros no tenemos bandera, porque esa indisciplina que se produce ahí, incentivada y motivada por los países de Estados Unidos y Europa, eso, eso es una tarea que tiene Luis Abinader.